Hola mis amigos Cómo están gusto de saludarlos muy buenas noches con todos Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes y comenzar nuestro programa hoy con nuestra los, tem los temas relacionados a la venida de Jesús eh, relacionados con el tiempo del fin estamos en la tercera conferencia respecto de este tema puedes seguirnos en Facebook Live o también puedes seguirnos en eh, nuestro canal en mon canal puedes suscribirte para que te lleguen las noticias pueda ver nuestro programa todos los días. Bueno, estamos en la tercera señal de la cual hablaremos durante todas estas semanas respecto a la venida de Jesús. La primera de ellas eh, ya hemos mencionado, falsos cristos, y por supuesto, también hemos hablado acerca de las guerras el día de ayer, y hoy vamos a hablar acerca de la tercera de las señales, hambruna, terremotos y epidemias. Tal vez muchos de nosotros nos preguntamos, ¿hay hambre en la tierra? ¿La gente tiene hambre realmente? ¿Los terremotos se han dado permanentemente? ¿Cuál es la diferencia en que haya como anuncio de la venida de Jesús? Terremotos. Si los terremotos fueran un anuncio, no se darían siempre, dicen algunos. O el hambre siempre va a haber, porque hay gente que no tiene las oportunidades que tienen los otros. Pero las epidemias... Bueno, vamos a hablar de eso ahora y vamos a ver cómo antes de la venida de Jesús, van a suceder todas estas cosas, como nuestra tercera conferencia acerca de las señales de la venida de Jesús. Muy bien, solo para tener conocimiento, eh, cuántas, eh, en las, en los informes realizados por Naciones Unidas, las cifras de hambre, hambruna en el mundo, ha aumentado tanto, que en el año 2021, existían 828 millones de personas con hambre que necesitaban algo de comer. Sequías, alguna de las consecuencias, sistemas gubernamentales extremos donde dominan élites o dictadores que se aprovechan del poder para quitar el privilegio de trabajar o tener sus propios negocios y tener ganancias a la gente que vive en sus países situaciones sociales catástrofes como terremotos inundaciones eh, problemas de, de huracanes que provocan a veces un, una devastación en los sembríos producen hambre la pregunta es por qué por qué los Estados Unidos y otros países poderosos se preocupan por eso, porque de alguna manera aprovechan de, este, de esta situación para poder traer mucho más agua para su molino. Es decir, hacer negocios aprovechando la necesidad de la gente. Una de las cosas que nosotros tal vez no nos hemos dado cuenta, que los poderes que gobiernan este mundo, que están por debajo, que nadie conoce, como dicen debajo del puente, corre mucha agua hay muchos intereses en los países poderosos para tener ciertos privilegios respecto a ciertos, ciertas producciones. Tú, tú vas a Estados Unidos, ahí no hay hambre, la gente tiene demasiada comida, incluso en el food bank tú puedes ver cómo la gente, después del de, día jueves que no recogieron los almacenes, son tirados a la basura, son triturados y convertidos en, en alimento para los animales o cosas por el estilo. O sea, estos países toman el control sobre otros países que pasan la experiencia de la hambruna. El hambre es uno de los eh, síntomas, diríamos, en el tiempo de la venida de Jesús. Permanecer en esa condición no es realmente fácil para una persona que tiene una familia y que tiene que alimentar a cada uno de ellos. En el año 2020 se disparó este tema de, de la hambruna a 9.8% de la población mundial, eh, habiendo tenido porcentajes mucho menor que esos en el año 2019. Estos acontecimientos respecto al hambre en la Tierra es realmente una de las señales que Jesús nos ha dicho que tendríamos antes de su venida. Eh, tal vez una de las cosas que nos olvidamos nosotros, es que los que tenemos el privilegio de tener un trabajo, o tener un ingreso económico, o que tenemos buena salud, yo cuando miro a los niños en los hospitales, con sus mamás, haciendo cola por semanas por meses, para encontrar una, una, una cita, comiendo lo que sea, ahí en la calle, acostados, esperando en una carpa, la verdad que me da muchísima pena, siento mucho dolor, porque me parece a mí que es injusto que personas sufran, pero lastimosamente la condición del pecado es tal que no hay alternativa. Tú dirás, ¿y cómo Dios permite todas esas cosas? No es que Dios permite las cosas, Dios nos hizo libres y nosotros elegimos ese camino. Y ahí está nuestro gran problema. Tenemos que, de alguna manera, cosechar las consecuencias de nuestras elecciones. Es cierto que nosotros no fuimos los primeros, que Adán y Eva cometieron el error, pero aquí estamos, buscando entender por qué suceden estas cosas, sino solamente porque Jesús viene pronto en las nubes de los cielos. Necesitamos nosotros tomar conciencia de eso. Que el hambre en la tierra no es otra cosa más que el anuncio de la necesidad de la intervención del Hijo de Dios en esta tierra. ¿No te parece correcto? ¿No te parece justo que ya Jesús tome control? Porque el mundo cada vez va al caos, cada vez es peor. Los poderes del mundo han tomado el control de la vida humana. Países extremistas viven la tristeza del dolor, de no ser libres y no poder tener lo que quieren. Tienen que depender de los estados, de los gobiernos. También dentro de las señales que hemos mencionado están los terremotos. Creo que cada uno de nosotros sabe muy bien que los terremotos cada vez son mucho más y mucho más y mucho más. Eh, si bien es cierto, muchos terremotos mayor de 7.0, adelante no han habido muchos, pero estos fenómenos, a pesar de que son de baja intensidad, son devastadores. Y por supuesto, no es porque la tierra realmente se sacuda, sino por el incremento de la densidad de la población que vive en zonas de riesgo. Las consecuencias de estos terremotos son realmente atroces. Hace poco hemos visto uno en Turquía, realmente atroz. Eh, pero estos factores relacionados a la, a la naturaleza y a estos sucesos de terremotos en el mundo, no es otra cosa más, el aumento de estos, no es otra cosa más que la... Demostración de que las profecías o los anuncios hechos por Jesús tenían razón de ser. Se están cumpliendo. Como lo mencioné anoche, algunos no creen en Jesús como el Salvador, pero todo lo que él ha anunciado en su palabra está sucediendo. Al margen de que otros, otros supuestos profetas han dicho que de otras religiones, como Mahoma y otros más, eh, enseñanzas, este, orientaciones, etcétera, etcétera, que también la Biblia lo tiene. Jesús profetizó cosas que sucederían en el mundo, y por supuesto, esta es una de ellas, el aumento de los terremotos. Es tan, es tan grande, desde el año 1900, eh, los terremotos han aumentado eh, incalculablemente, de tal manera que eh, hoy vivimos, no, no, no otra cosa más que simplemente el saber de que esto fue anunciado por Jesús, y que los terremotos se sucederían de manera mucho más continua en el mundo para anunciar que él viene muy pronto. También hemos mencionado dentro de esta, de esta noche en nuestra conferencia que también son las epidemias. Venimos viviendo la consecuencia de las epidemias por décadas. Hemos tenido muertes masivas de millones de personas gracias a las pandemias, gracias a estas enfermedades, que aparecen de manera masiva y que la gente tiene que vacunarse porque si no eh, van a ser afectos a este tipo de situaciones. <ríe> Creo que la peor de todas que hemos vivido en nuestro tiempo se refiere a la pandemia del COVID, donde murieron miles y miles y miles de personas. Y por supuesto, como anuncio a la venida de Jesús, esta pandemia se presentó para decirnos a nosotros que este mundo se está acabando, que este mundo se está terminando, que es necesario que comencemos a vivir una vida con propósito, que comencemos a pensar en nuestra vida del futuro, que comencemos a pensar en que Jesús es el único que puede ayudarnos a vivir una vida eterna. Y si no tenemos ese concepto en nuestra mente, es posible, es posible que muchos de nosotros perdamos la oportunidad aún viendo las señales, aún viendo que está aconteciendo, podemos decir, no, eso siempre ha sucedido, miren, en los años 1800, etcétera, etcétera, justificar. Pero te voy a decir algo, la Biblia lo dice, la Biblia lo anuncia, y lo que la Biblia dijo, siempre se cumple. Jesús lo mencionó, y tú sabes que cuando él dice algo, se cumple también. Por tanto, estar preparados, dice Jesús, velad, para que no caíes en, en tentación y puedan de repente terminar sin recibir lo prometido. Muchos que caminaron de, de Egipto hacia Canaán nunca llegaron, porque olvidaron la razón como Dios los sacó de la esclavitud. Nunca te olvides cómo Dios te ha conducido durante todo ese tiempo. Él es tu ayudador. Él te conduce por esa razón tú tienes que estar atento a los anuncios naturales que Dios ha puesto para que tú puedas alcanzar misericordia, para que puedas alcanzar y hacer que tu vida tenga realmente una vida con propósito y tú puedas vivir esperando aquel día cuando Jesús venga a llevar a todos aquellos que creyeron en su venida. Mi querido amigo, Jesús no nos dejó ciegos, Jesús no nos dejó sin información, Él nos dejó Toda la información necesaria para que cada uno de nosotros podamos ser futuros residentes de la patria celestial de Jesús, de su reino, donde no habrá más dolor, no habrá pestes, no habrá terremotos, no habrá guerras, no habrá hambre, porque antes de que el hombre tenga necesidad, Jesús habrá suplido toda su necesidad. No quisiera vivir en un mundo así. ¿Tú ¿No quisieras tener un mundo mejor con tu familia? Dios tiene la promesa. Solo tienes que estar atento a las señales que Él nos da para que podamos prepararnos para su venida. Mi querido amigo, yo deseo que Dios te bendiga, que te acompañe, que esté contigo siempre. Y sobre todo que tengas en tu corazón el gozo de vivir una vida con propósito, porque Jesús viene pronto. Y cuando Él venga, tú, si has vivido esa vida con propósito al lado de Él, recibirás lo prometido. Vamos a orar, Amado Padre, gracias porque tú nos ayudas siempre a escudriñar tu palabra. Yo sé que tú tienes miles y miles de verdades en ella, que vamos a ir estudiando poco a poco. Pero hoy queremos conocerte, queremos saber por qué vienes, cuándo vienes y cómo nos anuncias. Queremos prepararnos para aquel día, Señor. Por eso es que estamos aquí haciendo tu obra, predicando tu palabra, ayudando a las personas a vivir una vida con propósito. Te entregamos nuestros corazones en tus manos y lo hacemos por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Como todas las noches, en, nuestra, en nuestro programa Visión de Futuro, estamos tratando estas semanas acerca de las señales de la venida de Jesús. Nos puedes ver en Facebook Live en vivo. Cuando salgamos, ahí te llega un anuncio, simplemente abre y nos escuchas. Y si no, puedes verlo también en Boris Darmon canal en YouTube. Allí Suscríbete para que cada vez que pongo un video, tú puedas también eh, escucharlo o compartirlo con aquellos si es que te gusta. Te deseo lo mejor. Aquí siempre como un amigo, Boris Darmon. Nos vemos mañana. Chao, chao.